Buenas tardes, familia. Llegó el viernes y con él nuevas oportunidades para ganar. Soy Ulises Rodríguez y le doy la bienvenida a los sorteos de la Lotería Electrónica para hoy viernes 28 de octubre de 2022, donde estaremos celebrando los sorteos de Pega 2, Pega 3 y Pega 4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 Esta semana se añadió el Wild Ball, un bolo adicional que podrás utilizar a tu conveniencia para convertir tu jugada en una ganadora. Si el número que, que salga en el Wild Ball es ese número que te faltaba para ganar. que ¿Cómo se juega? Es simple. Busca la nueva hoja de jugada y marca tus números de izquierda a derecha. Cada panel es una jugada diferente. Recuerda bien, utilizarás la misma hoja que usás para jugar el Pega 2, Pega 3 o Pega 4. Solo marcas el, sol, el sorteo en el que quieres participar con las opciones de tu jugada o más fácil aún pide una jugada automática y ya. Recuerda que puedes seguir haciendo tus jugadas adelantadas Vamos que espera Wildball Y ponte a ganar Y para mañana sábado el Powerball tiene un premio de 825 millones de dólares Y esta noche el Lotto Cash tiene 580 mil dólares que pueden ser tuyos en un solo pago sin anualidades Al igual que la doble revancha que tiene 195 mil dólares Y ya bajaste el app de lotería electrónica Vamos qué espera Además de ver números ganadores y escanear tus boletos para saber cuánto ganaste, podrás participar de concursos y promociones. Bájala ya. ¿Qué pasaría si pudieras cambiar un numerito en tu vida?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 Repito, el 6. Ahora pasamos a pega 2, boleta en mano. Si sí jugaste pega 2 y mucha suerte. Pendiente que ya se acerca el primer número. Y es el 5. Repito, el 5. Segundo número. Es el 8. Repito, el 8. El número ganador de pega 2 de esta tarde es el 58. El 58. Y pasamos a pega 3, favorito de muchos, mucha suerte, boleto en mano y pendiente que aquí ya tenemos el primer número y es el 1, repito el 1, segundo número es el 4, repito el 4 y tercer número es el 6, repito el 6. El número ganador de Pega 3 de esta tarde es el 146, el 146. Y concluimos con Pega 4. Mucha suerte, mi gente. Busca tu boleto, que ya aquí nos llega el primer número. Y es el 3. Repito, el 3. Segundo número es el 7. Repito, el 7. Tercer número... Es el 9. Repito, el 9. Y cuarto número es el 4. Repito, el 4. El número ganador de Pega 4 de esta tarde es el 3794. El 3794. Muchas felicidades a todos los ganadores y ganadoras de los sorteos de hoy. Para más información entra a nuestra página web loteriasdepuartoripo.pr.gov. Bueno, ya lo sabes, no olvides hacer tus jugadas con el nuevo Wild Ball. Gracias por sintonizarnos, que tengan todos una excelente tarde.